El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, dio a conocer que en 19 municipios del estado se han nombrado a elementos de la policía estatal para fungir como directores de seguridad. En rueda de prensa, Cruz Luna comentó que cada seis meses se realizan convenios con algunos municipios para asignar de manera temporal a un mando o director de seguridad. En algunos casos son solicitados por los mismos presidentes municipales al carecer de un mando de seguridad de confianza. Asimismo, precisó que esta acción tiene dos fines. Que el elemento asignado coordine las acciones en la materia y se fortalezcan las capacitaciones del personal de forma que alguien de la corporación sea capaz de tomar el mando llegado el momento. Agregó que esto ya ocurre en Tehuacán, donde llegó a haber hasta cuatro cambios de directores de seguridad y destacó que luego de estas acciones se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en el municipio.